surge del viaje que hice a Namibia el año pasado, donde pude convivir con las familias africanas y darme cuenta que utilizan mucho tiempo y esfuerzo en la elaboración del plato tradicional. Ese plato es el fufu, que son raíces de mandioca machacadas, lo que viene a ser un puré de patata. Después de ver que podían utilizar ese tiempo y esfuerzos en otras tareas, al llegar a Barcelona me vi con la necesidad de intentar ayudar y aportar una mejora a este problema. Las familias africanas utilizan los morteros para realizar el fufu De esta forma emplean más de tres horas en la misma elaboración Hemos buscado aplicar medidas biomiméticas, Así como las enredaderas que se entrelazan en los árboles Para desarrollar un cilindro que se entrelace con otro cilindro Para poder presionar y así llegar a triturar la, las raíces Llegando a obtener una pasta lo suficientemente densa y compacta para poder llegar a realizar el puff. El producto consta de tres partes, un tornillo con forma de enredaderas, un cilindro con el que se entrelaza y tres rejillas distintas para conseguir cada vez un tamaño de pasta más pequeño. Con esta iniciativa queremos regalarles el proyecto para que puedan realizar de manera autosuficiente la producción y distribución de este. Ellos podrán obtener las materias primas de maderas autóctonas como el macore, el azove o la calla y el acero galvanizado para las cuchillas. Pretendemos que una vez hayan comenzado con la producción ya puedan distribuirlo a los poblados y también encargarse de la manutención, con lo cual pretendemos arreglarles un poquito más el día a día de sus vidas. I'm go